Humanos en línea. Nos avisa cuando nos Pueden tomar asiento en la primera fila. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí, porque ahí los presentamos, pasan aquí y ya empieza con el que va a moderar el debate. Andrea Lamas, de laboratorio, es la única que falta. No hay nadie. Listo. Son todos. Menos sé 4 ah, y 10. muy bien. A las 6 nos vamos. A las 6 menos 5 tenemos que dormir. Y a las 6 y media es el cóctel. Sí. A las 6 tenemos que dejarlo así. Perfecto. ¿Está viniendo? No, no lo anuncio. Si llega, se incorporará. ¿Y me avisa si empiezo? De donde quiera. ¿De acá o de aquí? De aquí mejor Ahorita ya. A ah no no digo, este. ¿A qué momento lo anunció? Ahorita. Después de cuando acabe la ponencia. Ahorita. Antes de dar inicio al cuarto panel, queremos invitar a todos los presentes o hacerles recordar que ustedes también han recibido una invitación para participar en el brindis de honor, el cóctel que se ofrece por eh, la presentación de este foro de gobernanza de Internet Perú. Esto va a ser eh, aquí mismo en el hotel, en el primer nivel, si no me equivoco. Entonces ahí están todos cordialmente invitados, donde será otro momento más, otro espacio donde tengamos la oportunidad de poder seguir compartiendo lo que se ha expuesto en esta primera jornada. Mañana nos espera todavía más me, paneles donde seguiremos compartiendo todas las iniciativas e inquietudes que quienes están vinculados al tema siempre tienen y que de esta forma, con este tipo de eventos vamos avanzando en lo que se pretende conseguir como objetivo final entonces, por favor todos están cordialmente invitados al cóctel que se ofrece eh, a partir de las seis y media en el primer nivel del hotel esperamos que nos acompañen. Presentamos el panel número 4 con el tema Derechos Humanos en Línea. Participan en este panel Elaine Ford de Democracia Digital y DID International. También está con nosotros Marielif Flores de Hiperderecho, Javier Casas de Suma Ciudadana, Carmen Melarde de Ociptel y participa como moderador de este panel, Oscar Montezuma de Montezuma y Porto. Para quienes participan a partir de este momento, pido que todos los presentes le brinden un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación para poder eh, moderar este tema tan interesante que es derechos de autor, derechos de autor, perdón, es un derecho humano también, derechos de, me venía de una clase de ese tema, pero derechos humanos en Internet o en línea aunque el tema en línea también puede ser entendido como en, en regla, ¿no? no no sabemos si es que están necesariamente en regla en Internet. Pero la idea un poco de este, de este panel es discutir, vamos a tratar de hacerlo de la manera más ágil posible, hemos venido coordinando los días anteriores el espacio que va a tener cada uno y poder hacerla una conversación con el público más que una cátedra o charla magistral. ¿no? Entonces, eh, primero que nada, yo lo que yo invitaría a los miembros del panel a, a hacer una prepresentación de cinco minutos cada uno sobre sus... Una primera impresión del tema, primero cuál es la experiencia que tienen en el, en el tema y una primera impresión sobre su acercamiento con los derechos de autor en Internet y el estado en el que están. ¿no? De hecho, oh, he vuelto a decir otra vez derechos de autor, no sé, porque estoy con, con ese tema ahí, que también es un derecho humano, pero no es, no es el único. Así que derechos humanos en Internet. Pasemos entonces al panel para poder conversarlo. Empezamos por Marieli. ¿Está funcionando? ¿Sí? Pues. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marielit, trabajo en la ONG Hiperderecho. Eh, Hiperderecho viene trabajando, bueno, se dedica a defender las libertades en entornos digitales, por lo cual hacemos muchas cosas, desde reformar algunas leyes o poder desarrollar algunos aplicativos ciudadanos. En este sentido, bueno, voy a hablar un poquito sobre el tema en general. Eh, bueno, empiezo, como ya sabemos, este es un tema, el panel de derechos humanos, sin embargo, los temas que nos interesan desarrollar acá, también se pueden haber desarrollado en otras mesas, como de economía, regulación o institucionalidad, y esto porque el tema de derechos humanos, obviamente, es un tema transversal a todos los temas que venimos desarrollando. Ahora bien, la mayoría de decisiones que se toman sobre Internet, como la de asignar nombre de dominio, administrar el aspecto radioeléctrico o establecer reglas sobre delitos informáticos, tienen que ver con temas de derechos humanos. Lamentablemente, a menudo estas decisiones son tomadas por ministerios, reguladores o empresas totalmente de espaldas a los intereses o perspectivas de la ciudadanía, olvidando así también los derechos fundamentales. Eh, en este sentido tenemos que dejar de ver a las personas como simples usuarios de Internet y reconocerles y darles todo el valor de ciudadanos que están usando Internet y que estos ciudadanos tienen derechos civiles y políticos. Eh, asimismo, Internet es una herramienta de ejercicio de derechos humanos, lo cual nos quiere decir que no solo sirve para temas de libertad de expresión o acceso a la información, también es una herramienta clave en el ejercicio de derechos como la privacidad, libertad de pensamiento, derechos de autor que están mencionado, la libertad de asociación, etc. En ese sentido, Internet puede ser un instrumento de liberación social, eh, ya que, por ejemplo, en hiperderecho trabajamos para que las políticas públicas sean consistentes con esta aspiración y para que todos seamos beneficiados por ello. Ahora quiero aterrizar un poquito esta, esta aproximación con un ejemplo. Dentro del concepto de ciudadanía y en esta esfera de Internet, siempre es bueno cuestionarnos eh, qué rol están cumpliendo los grupos minoritarios o vulnerables de nuestra sociedad. Y aquí viene un problema muy importante, que es la brecha digital de género. Como sabemos, actualmente los hombres utilizan más Internet que las mujeres, y ahí es donde hablamos de brecha. Pero no solamente en una brecha de acceso, sino también una brecha de contenido, de uso, o de habilidades técnicas que se puedan tener para realizar este uso. El estudio del NII muestra que los hombres hacen uso de Internet para fines de consumo o lúdicos, mientras que las mujeres lo hacen para actividades mucho más específicas, como mantenerse en contacto con familiares, obtener información, etc. Y aquí tenemos una muestra más de las diferencias que se muestran socialmente, que también se pasa al Internet. Es por eso que debería de darse una mayor atención a las necesidades específicas de estos grupos vulnerables o grupos minoritarios. Por ejemplo, para personas con habilidades diferentes, para minorías lingüísticas, étnicas o personas de la tercera edad, o según la identidad de género o orientación que se pueda tener. Ahora, entendiendo que Internet es un facilitador de los derechos humanos, cabría cuestionarse... ¿Cuánto está contribuyendo para la igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres? Y aquí quiero un poco eh, hacer un recuento de los últimos años, cómo en Perú ha venido avanzando un montón en los movimientos sociales y en el ciberactivismo que se viene desarrollando. Hay muchos movimientos en los últimos años que han usado medios sociales como Facebook, Twitter para poder dar, eh, tener una mayor acogida y una mayor difusión. Movimientos dentro del feminismo, feminismo, dentro de la comunidad LGBTI y, como ya sabemos, la gran importancia que tuvo el movimiento Ni Una Menos, que conllevó una marcha multitudinaria en el Perú nunca antes vista, que logró que se converse sobre el tema de violencia de género por muchas semanas. Sin embargo, aquí también nos es importante cuestionar cómo todos estos movimientos están llegando o no a las metas que se proponen en este sentido. Siempre recordar que Internet viene a ser el medio, no el fin. Y cuestionarnos también, ¿qué más podemos hacer estando dentro o fuera o apoyando a estos movimientos para potenciar estas iniciativas con la tecnología? ¿Qué más podemos hacer para apoyar y desarrollar estos logros que se vienen logrando? Y de esta manera disfruir, perdón, disminuir cifras tan alarmantes como que 7 de cada 10 mujeres en el Perú van a sufrir algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Gracias. Elaine. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, ya estamos casi al fin de la jornada, después de, de un intenso, un intenso día con sesiones tan interesantes. Yo les voy a contar un poco lo que nosotros hacemos ahora desde Democracia Digital, D.I.D. Internacional. A ver, eh, Democracia Digital surgió exactamente en el año 2014. Empezamos con dos líneas de actividades, justamente para promover el uso responsable de Internet y mostrar, dar a conocer todos los beneficios y todo lo que se puede lograr con un uso responsable de Internet y de las diversas plataformas digitales. A la fecha, tenemos seis líneas de actividades y estamos bastante activos a nivel nacional, por supuesto, especialmente en Lima, pero tratamos, en la medida de lo posible, llegar a regiones y poder llevar nuestro mensaje, nuestro discurso, nuestro trabajo de sensibilización y capacitación a las diversas audiencias. En ese tiempo de trabajo, por ejemplo, hemos trabajado con partidos políticos, con gobiernos locales, eh, con congresistas y sus asesores, con las diversas entidades del Estado, con académicos, con la comunidad técnica y especialmente con el ciudadano. Ya, nosotros partimos de la premisa que el ciudadano hoy en día es un ciudadano digital, un ciudadano que se ha adaptado muy bien al Internet y a las nuevas tecnologías. Y es algo que tenemos que decirlo porque el ciudadano, a diferencia, por ejemplo, de otros actores en nuestra sociedad, ha sido capaz de avanzar acorde a esta revolución tecnológica. Y eso, sin duda, no lo vemos en otras instancias, por ejemplo, del Estado o a nivel de funcionarios públicos o burocracia estatal. Entonces hay que reconocerlo porque vemos a un ciudadano que tiene ganas de participar, que es más crítico, que quiere movilizarse, que quiere expresarse, que quiere acceder a información pública, que quiere fiscalizar, que quiere controlar, que quiere, señores, hacer un cambio en la sociedad. ¿Y este cambio por qué? Porque Internet y las plataformas digitales se lo permiten. Y eso es justamente lo más enriquecedor que nos ofrece Internet y tenemos que saber aprovechar. Entonces, con esta ciudadanía digital hay que buscar la mejor forma justamente para movilizar este sentimiento, para canalizar esta búsqueda de un cambio positivo en la sociedad. Me acaban de hacer una entrevista y me preguntaban ¿cómo usted puede vincular la gobernanza de Internet con la democracia? Y claro, yo dije, bueno, o sea, sin duda el nexo más próximo es la participación ciudadana. Es esa posibilidad que el ciudadano puede expresarse, puede movilizar a muchos, puede movilizarse en primer lugar y movilizar a muchos otros justamente para buscar un cambio en la sociedad. Y ejemplos de eso ya tenemos muchísimos en el Perú y, por supuesto, en el mundo. Yo siempre lo saco a la luz y, de hecho, una iniciativa que nosotros impulsamos, que es el Premio Nacional sobre Democracia Digital, que ustedes han recibido de brochure, nos da muestra que en las tres últimas ediciones de este premio, eh, cada año más del 50% de las propuestas que recibimos son en la categoría ciudadana. Propuestas en las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, propuestas en blogs, en webs, en apps, pero que se evidencia que el ciudadano quiere participar y quiere de alguna forma eh, ser partícipe e involucrarse en los asuntos públicos. Ahora, por supuesto, depende de los otros actores en darle cabida y darle espacio a que ellos también puedan, puedan involucrarse en este proceso. Entonces, los aspectos que nosotros vinculamos entre los derechos humanos desde el trabajo que hacemos, están, como ya lo dije, referidos a participación ciudadana, al acceso a la información pública, aspectos vinculados a la transparencia, por ejemplo, nos interesa que desde las entidades públicas se fomente una cultura de transparencia, una cultura de confianza, donde se legitime, por ejemplo, a la autoridad que es tan importante y por supuesto que tanto necesitamos en nuestra sociedad hoy en día por los tremendos casos que estamos viendo todos los días en las noticias. Y por supuesto, desde mi punto de vista es uno de los derechos más fundamentales y es el que yo siempre promuevo, es el derecho a la libertad de expresión. Y es, sobre ese punto me voy a referir después porque eh, el derecho a la libertad de expresión siempre ha sido a lo largo de la historia uno de los derechos más vulnerados y hoy en día, a través de Internet y las distintas plataformas digitales, seguimos viendo cómo ese derecho aún sigue siendo tremendamente vulnerable, pero ¿no? en otro escenario, por supuesto, que es el escenario en línea. Pero eso seguimos después. Gracias. Muchas gracias, Elaine. Y muchas gracias a todos. Sobre todo, muy agradecida por la invitación. Yo quisiera comentarles algo de lo que hemos ido avanzando en Ocitel con relación a lo que se llama derechos humanos en línea. Es así como ha titulado el panel. Yo eh, tomaba en cuenta lo que decía Oscar. Él comentaba, derechos humanos en línea significa algo así como si los derechos humanos se encuentran en regla. Yo más bien cada vez que tocan el tema en línea, siempre pienso que se trata de estar online, que se trata de estar conectado. Y lo primero que quisiera destacar es que nosotros tenemos que ver Internet es todo un sistema que parte de una sociedad de la información. Por tanto, no solamente podemos hablar de estar conectados o de utilizar las plataformas para nuestros derechos, sino de toda la infraestructura que tenemos que cambiar para lograr el acceso a las redes, el acceso a Internet. Un acceso en el que las personas puedan estar conectadas constantemente, tiene que ser asequible, que las personas también puedan pagar esos precios. Por eso es que se está hablando mucho eh, de que Internet debería considerarse como un derecho humano y sobre todo que las insinciones públicas deberían, son algunas posiciones, deberían brindar lo que es Wi-Fi. Eh, ya estamos en la época de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, en donde las municipalidades comienzan a interconectar sus plazas, comienzan a interconectar a las insinciones públicas que están en su vecindario o en su comunidad. Y si sí, efectivamente vamos a saltar al 5G del Internet de las Cosas, donde todo va a estar conectado, pues eh, las personas vamos a necesitar más cantidad de información y vamos a necesitar un acceso continuo en todo momento. Desde esa visión, eh, nosotros en la Gerencia de Oficinas Desconcentradas de Ociptel, como tenemos el manejo, vamos a decirlo así, de todas las oficinas que están alrededor del país, eh, nos alimentamos mucho de los casos que tenemos a nivel nacional y una de las cosas que vimos es que hay muchas poblaciones vulnerables, como bien eh, se tocó, pero nos interesaron dos sobre todas. Una primera población vulnerable que fue la de personas con discapacidad. OCPEL realizó hace unos tres años una consultoría eh, sobre las expectativas y necesidades de los usuarios de las telecomunicaciones que tenían una discapacidad. Y lo primero que encontramos era que teníamos que visibilizar a los usuarios con discapacidad de acuerdo a su tipo de discapacidad. Porque no es lo mismo brindarle telecomunicaciones o TICs a personas con ceguera a personas eh, con una discapacidad auditiva, a personas con sordo-ceguera, a personas con discapacidad física, que puede ser una cuadraplegia, eh, o a, a personas eh, con discapacidad intelectual, y hasta personas con discapacidad mental. Entonces, eh, pensando eso, vimos que los avances que se estaban dando eh, en el país tenían que ver mucho, apuntaban mucho a las personas con discapacidad visual, porque hay varias entidades del Estado, como empresas, que lo que han colocado son sitios web que permiten agrandar la letra, entonces yo hago un clic en, en una A más, A más, A más y se va agrandando la letra. Esto va bien para personas con baja visión o también para adultos mayores eh, que ya no pueden ver muy bien. Otros lo que hacen es permitir el contraste. Uno puede apretar un botón y lo que se hace es poner un fondo negro, letra blanca o un fondo blanco con letras un poquito más grandes, color azul, que permite una buena lectura. Sin embargo, todavía no encontramos eh, el tema de los contenidos. Yo creo que... Se pueden todavía trabajar, por ejemplo, las entidades públicas, pueden trabajar lo que son los audiobooks. Así como colocan sus libros en PDF, pueden colocarlos en audiobooks para personas eh, que no puedan que no puedan leer. Y no estoy hablando solamente de personas con una discapacidad visual o personas altas mayores, sino también personas iletradas. Sería excelente que todos los videos institucionales que se colocan incorporen los subtítulos, incorporen la lengua de señas. Nosotros en Ociptel, todos los miércoles, por lo pronto, acá en Lima, tenemos una persona que atiende a los usuarios con discapacidad auditiva en lengua de señas y cuando llega a alguna oficina desconcentrada del país nos conectamos el miércoles, lo citamos el día miércoles, nos conectamos con esta persona, con esta intérprete de lenguas y a través de lo que es el sistema Link, una videoconferencia, ella nos ayuda con la traducción. Otro de los puntos que hemos hecho, eh, nosotros hemos logrado que las empresas puedan aceptar los pedidos de las personas con discapacidad visual de que su recibo de pagos sea eh, emitido en braille. Hace poco, eh, desde la oficina desconcentrada de PUNO, estuvimos haciendo una supervisión a nivel de todo el país. Lo que ocurre es que la oficina de PUNO es quien elaboró el expediente final de, de supervisión con las recomendaciones pertinentes. Y tuvimos muchísimos casos de usuarios con discapacidad que habían enviado una carta a las distintas empresas operadoras de telecomunicaciones para que su recibo esté en braille. La supervisión nuestra fue a ver si en los siguientes dos meses efectivamente se cumplía con, ese, con esa solicitud. Y si no, bueno, ya estamos, eh, se ha abierto un expediente y se, se tomarán la, las medidas pertinentes, en tanto la gerencia de supervisión y fiscalización culmine de la, la evaluación. Eh, otro de los temas que tenemos que pensar es cómo todo lo que diseñamos tiene que tener ya un diseño universal. Es decir, no tenemos que estar sacando parches para, encontramos una discapacidad determinada, entonces, ¿qué podemos hacer para ello? ¿No? Por ejemplo, la persona con dedos anquilosados no puede usar el mouse. Bueno, entonces, ¿qué me crea? Un mouse en forma de pelota que le permita apretar y con eso hacer clic o doble clic. O la persona que no puede moverse le pongo un cabezal y solo puede mover la cabeza, con eso puede teclear. La idea es que todos los sistemas que se vayan generando desde ya estén integrados y consideren la inclusión de las personas con discapacidad. Un ejemplo sin querer hacer propaganda es el iPhone, con su sistema Siri. El sistema Siri lo puede usar cualquier persona, pero es mucho más utilizado por las personas con discapacidad visual y por eso prefieren comprar este modelo de, de, de teléfono. Ah, otra cosa es el tema que ya, ya les comenté, el tema de la accesibilidad web. Eh, la, la World Wide Consortium ha generado una guía de protocolos para que uno pueda elaborar sitios web accesibles. El Perú tiene actualmente una norma para que las entidades públicas generen sus sitios web accesibles. El problema es que todos estamos en construcción, estamos avanzando hacia eso pero aún no está listo, eh, hay, que, hay que considerar cosas que de repente eh, se nos han pasado como cuando tengo una persona con una discapacidad intelectual ponerle información muy concreta con frases bastante, bastante precisas ¿no? y las mismas personas con discapacidad auditiva eh, ellos cuando hablan por ejemplo ellos dicen trabajé, trabajé, trabajaré o trabajé ayer pero ellos no dicen yo habría trabajado, si yo hubiese trabajado no tienen toda esa conjunción. conjunción. Entonces podríamos dar una información que de repente no va a ser entendida por ellos. Eh, sería interesante entonces que podamos seguir construyendo contenidos de acuerdo a los distintos tipos de discapacidades. Y un último, un último punto, solo comentarles que encontramos también una población que le hemos considerado como una población prioritaria, que es aquella que puede ser afectada por desastres naturales. Desde el año pasado CIPTEL empezó un trabajo muy fuerte a raíz del fenómeno de niño y todos eh, estos problemas climáticos que ya se venían. Y lo que hicimos fue solicitar a las empresas operadoras su plan de contingencia por si se caían las redes, se caían las estaciones base, había problemas con las antenas, cómo estaban los pararrayos, por ejemplo. Eh, hicimos pruebas de corte de energía eléctrica eh, y vimos pues, que ni bien se cortaba la energía eléctrica, se caían las telecomunicaciones. Entonces las empresas comenzaron a invertir en mejorar su infraestructura y eso es lo que ha hecho que en el último periodo que hemos tenido estos problemas climáticos, sobre todo en el norte del país, si bien ha habido algunas caídas, el servicio se ha repuesto rápido y si no, ha llegado a una congestión del servicio, pero no a una caída total. Y nosotros seguiremos con nuestro compromiso de seguir supervisando las telecomunicaciones porque en desastres naturales lo que más necesita una persona para sentirse bien es comunicación. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javier Casas, represento a una ONG que se llama Soma Ciudadana. Desde el inicio, esta organización, eh, cuyo lema es fomentar la participación ciudadana, se abocó en mayor medida a promover eh, el derecho de acceso a información pública. Y es desde este ángulo que voy a plantear algunas ideas relacionadas con el advenimiento del Internet en el Perú. Primero, ¿qué cosa es información pública? Información pública es toda información en poder de una entidad pública. En poder de una entidad pública de acuerdo con lo que define la ley que es una entidad pública, que también puede ser una entidad privada que brinda servicios públicos, por ejemplo. ¿Correcto? Bueno, luego, es importante también saber que el derecho de acceso a información pública es un derecho relacional. ¿Qué significa que sea un derecho relacional? Significa que es un derecho que permite ejercer otros derechos. Para ejercer otros derechos, sea este cual sea, necesito información. Y el Estado tiene mucha información, produce mucha información que me permite ejercer otros derechos. Pero qué características tiene que tener la información pública para que realmente sirva como un instrumento para ejercer otros derechos. Tiene que ser veraz, tiene que ser completa, tiene que ser oportuna y, por supuesto, la, la fuente tiene que ser confiable. Es decir, yo tengo que tener, saber claramente quién es el que me brinde esta información. La pregunta es si, Internet, si la llegada de Internet ha facilitado el acceso a información pública. Yo diría que no mucho. De algún modo, cuando no so y el indicador para plantearlo de este modo es el portal de transparencia de las entidades públicas, que es un portal que todas las entidades públicas están obligadas a tener por ley, por la propia ley de transparencia y acceso a información pública. Digamos que este portal de transparencia, si nosotros vemos que la ley ya tiene casi 15 años de vigencia, es exactamente el mismo que el día que entró en vigencia la ley. El portal de internet de transparencia de todas las entidades públicas es idéntico al año 2002 cuando se impuso su, su, su, su existencia. He ido a una infinidad de, de reuniones en la Secretaría de Gestión Pública en los últimos cinco años, porque había funcionarios que, con toda razón, estaban interesados en incorporar mejoras, introducir nueva información a este portal. Nada de eso nunca se aprobó. Lo único que se ha aprobado, si ustedes entran a los portales de Internet de las redes públicas ahora, es una cuestión cosmética. Una línea roja, antes era una línea azul, el tipo de letra, los iconos han cambiado, cosa que, me recuerdo, en muchas reuniones y por pedido de Efesorio del Pueblo no debían cambiar, porque ya vemos quienes usaban estos portales ya habían adquirido cierta costumbre ¿no? para manejar para manejarse de acuerdo con los iconos que había bueno bueno cambiaron los iconos porque había que cambiar algo ¿no? eh, pero la información sigue siendo exactamente la misma por qué la ley de transparencia de información pública dice claramente que esto es lo que lo mínimo que debe tener una entidad pública en su portal de transparencia y además debe incorporar eh, periódicamente toda la información adicional que considere que es importante para los ciudadanos. Siempre las entidades públicas se han quedado en el mínimo, en lo que están obligadas a publicar por ley. ¿Por qué? Y ahí va, creo yo, un aspecto que ya hemos escuchado de manera recurrente durante el día y es... La, pro, la, la, la poca amigabilidad o la poca, eh, digamos, eh, eh, el, el poco desarrollo que hay de lo digital en la administración pública. Probablemente hay alguna, algunas entidades públicas ¿no? en donde este sea mayor que el promedio, pero en general, a nivel de entidades públicas, estamos viendo que el funcionario público tiene serios problemas para entender las virtudes de trabajar en un entorno digital y de trabajar de manera transparente en un entorno digital. ¿Por qué no ha habido mejoras en el portal de transparencia? Muy simple, porque no ha habido una norma que diga, este, incorporen más información, incorporen esta información o esta información, que es lo que espera el funcionario. El funcionario ha perdido toda iniciativa personal y lo único que quiere es que le digan que bajo por orden del superior o por orden de la norma tiene que incorporar nueva información. En ese sentido, solamente así el funcionario público se siente en confianza ¿no? para incorporar información sin que sea sancionado. Ese es un aspecto, creo yo, importante que, que, que de algún modo configura el límite o el alcance de la información pública en el ámbito del Internet. ¿Hasta dónde el funcionario público se encuentra en confianza para publicar, para añadir información sin que luego sea sancionado por eso? ¿Correcto? Porque puede ser sancionado por eso. Y hay cientos de formas de sancionar a un funcionario público cuando no hace o hace algo eh, que, eh, para lo cual no estuvo expresamente autorizado. ¿No? Por ejemplo, mandarlo a la congeladora. ¿Correcto? Incluso en este gobierno, eh, y voy a hablar de una experiencia personal, creo yo que con, incluso con, un, eh, con, una, digamos, con la tecnocracia, que normalmente es alabada porque exhibe importantes, posgrados, etc. Incluso cuando la tecnocracia ingresa a una entidad pública, creo que podemos tener rápidamente o, o, o conocer evidencias muy rápidamente de la dificultad para desarrollar la transparencia en el entorno de Internet. La experiencia propia es la del decreto legislativo 1353 que crea la famosa autoridad de transparencia. Tuve la oportunidad eh, de participar en el grupo de trabajo convocado por el Ministerio de Justicia para elaborar el proyecto, ¿no? un proyecto que luego fue totalmente tergiversado, desnaturalizado en un ambiente de reserva en la Secretaría de Gestión Pública, en la Presidencia de Consejo de Ministros. Y debo decir que cuando entre en vigencia este decreto legislativo, no solamente se habrá creado una entidad pública de algún modo, podemos decir que sin dientes, estoy terminando sino que se habrá retrocedido, yo diría que de manera radical, en el derecho de acceso a la información pública. Porque el decreto legislativo modi no solamente crea una entidad, modifica la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Y la modifica en contra del interés del ciudadano. Cuando entra en vigencia el decreto legislativo 3.5.3, las entidades públicas tendrán la potestad de decirle al ciudadano cuándo le va a entregar la información. ¿Sabes qué? Estamos en época electoral. O estoy en época de transferencia de gestión. Te voy a entregar la información dentro de seis meses. Y el ciudadano ya no podrá decir. Solamente tendrá que volver al poder judicial. Porque la propia ley dice que solamente podrá recurrir a la autoridad luego de vencido el plazo que le imponga el entierro. Y esto lo ha hecho un gobierno de tecnócratas. Ahí no más, quedo. Muchas gracias. Bueno, hemos visto distintas perspectivas de. De, o acercamientos al tema de derechos humanos en internet, ¿no? Primero, hiperderecho que realiza bueno, una, una labor bastante transversal a distintos aspectos del, de, de, de los derechos humanos en internet, el con un fuerte componente de participación ciudadana, Carmen nos ha contado un poco la, el acercamiento a los temas de discapacidad que ha venido realizando CIPTEL con iniciativas bastante interesantes y Javier con un fuerte énfasis en el acceso a la información. Yo les cuento que eh, lo personal... Yo, bueno, yo también soy abogado y nunca me imaginé, cuando me interesaba en temas digitales y temas de internet nunca me imaginé terminar viendo derechos humanos o sea, derechos constitucionales involucrados, es más, cuando llevaba los cursos eran quizás los más densos que habían en la facultad, pero sin embargo el acercamiento que he tenido con la tecnología y con internet me ha permitido vincularme de una manera muy eh, entretenida y además muy rica de, de, de refrescar muchos de estos conceptos que son importantes no de por qué es que nuestra actividad en línea está tan tan llena de un contacto permanente con derechos humanos. Desde el momento en que abrimos una cuenta en una red social, desde el momento en que lanzamos un tuit eh, o colgamos una foto, ahí hay derechos de autor. Este, y es decir, hay una serie, toda nuestra interacción en línea está muy llena de, de, de contacto con derechos humanos. Entonces yo le preguntaría al panel eh, algo que, que muchas veces he discutido también con otras personas, es eh, por qué le tenemos que dar a Internet una categoría especial de... de, de, de ¿Por qué es tan importante como un como un, como un espacio especial para prestar la atención desde el ángulo de los derechos humanos? O sea, ¿te ¿deberíamos darle algún tipo de protección especial? ¿Por qué? ¿Por qué es que Internet se convierte en un elemento diferenciador para el campo de los derechos humanos? Esa es mi primera pregunta para el panel. A ver si podemos ir otra vez en una línea de respuestas. Eh, tú justo mencionabas que... El hecho de interactuar ya en línea se relaciona ya mucho con los derechos humanos. Es cierto, no definitivamente. Es, es Internet va a ser un espacio donde podemos eh, desarrollar muchas capacidades, donde también es un espacio para que las cosas no tan buenas sociales se reflejen también. Y hay muchos casos de eso, ¿no? Pero, digamos, me, me voy un, un paso más básico, por así decirlo anterior a, a, a identificar esta relación. Y es que creo que de repente los que estamos aquí ahorita sí por tener cierto acercamiento a internet como un espacio donde si sí hay una relación con derechos humanos, lo podemos identificar. Pero la cuestión es si sí, todos los peruanos y peruanas podemos identificarlo como tal. O es que identificamos a internet más como Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, porque de repente es el uso más primario que se puede tener de, de, de internet. Y creo yo que aún eh, no existe esa relación instantánea de alguien que piense internet, ah, aquí potencio mis derechos humanos, ah, este es un espacio donde puedo desarrollar capacidades, desarrollar mi potencial y puedo contribuir más a la ciudadanía, puedo hacer ejercicio de ella, puedo ser vendedor de, de la democracia, etcétera. Creo que también es importante cuestionarnos eso para luego dar un paso más allá y justamente ver Internet como un espacio de derechos humanos. Sí, alguien de hecho en algún momento me, me dijo y este panel no se debería llamar derechos humanos simplemente, ¿por qué en Internet? No? Y, bueno, sigamos con la, con la conversación. Para... Sí, eh, bueno, sin duda eh, yo creo que los derechos offline también deben ser trasladados al plano online y, y, y al respecto es importante mencionar por ejemplo, que la guía de derechos humanos de usuarios de Internet que elaboró el Consejo de Europa justamente establecía que no se trata de derechos nuevos, son derechos ya, eh, y libertades reconocidos bajo estándares internacionales y que justamente simplemente se llevan al plano online. ¿no? Y al respecto entonces ya han venido dándose diversos esfuerzos redactando ciertos documentos donde establecen un marco de protección a los derechos humanos online. Eh, yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, a eh, estos principios rectores que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en donde se establecen cuatro principios en materia de libertad de expresión online. Y ellos son, lo referido al acceso, eh, a la, al pluralismo, a la no discriminación y a la privacidad. Y son cuatro principios rectores porque establecen pues eh, eh, el marco y la forma como deberían velar los estados para proteger básicamente estos derechos en línea. Cuando hablamos de acceso nos referimos por supuesto a colectividad con una calidad adecuada, un acceso también que implica, eh, que abarca género, abarca... Eh, eh, discapacidad abarca aspectos del multilingüismo porque la idea es que mayor personas eh, tengan acceso a internet, ¿no? Acceso sin restricciones, contenido sin censura, y a eso debemos apostar. Cuando hablamos de pluralismo, nos referimos a mayor cantidad de voces en la red. ¿No? mayor cantidad de contenido de pluralismo informativo y que por supuesto esta información no sea restringida y que más bien sea el Estado el que promueva una mayor diversificación de voces y contenidos cuando hablamos de no discriminación evidentemente esto pasa por la misma eh, forma descentralizada de la red que es justamente que fluya el contenido y que llegue a todos por igual que no haya ningún tipo de discriminación y que todo se beneficie con las bondades que ofrece Internet y por supuesto eso genera a la larga mayor inclusión. Y por supuesto cuando hablamos de privacidad, que es el último eh, eje rector que establece esta, esta guía de la OEA, eh, se refiere pues a la privacidad que tienen todos, eh, todos los seres humanos, los individuos, los usuarios de Internet justamente eh, para que no sean objeto a intromisiones de parte del Estado, a intromisiones arbitrarias en cuanto a los contenidos. ¿no? Y que también ellos pueden eh, defender o establecer cierto anonimato, la encriptación, por ejemplo, de contenidos, siempre y cuando se sientan eh, vulnerados o se sientan de alguna forma eh, eh, eh, afectados por alguna hostilidad de parte de ciertos regímenes como hemos visto en América Latina, que son de rasgo autoritario, a veces totalitario. Entonces, por ejemplo, estos cuatro ejes, esos cuatro principios rectores, ya consagran eh, un punto de partida para eh, la defensa de los derechos humanos online porque sin duda no podemos cerrar los ojos al mundo. Eh, Internet, las nuevas tecnologías de la información, las diversas plataformas digitales son parte de nuestra vida cotidiana. Y más bien todos debemos, eh, debemos eh, aprender a adaptarnos y sacar el mejor provecho de todo esto y de todo lo que nos ofrece. Yo creo que ahí lo veo. Gracias. Uh, creo que es una pregunta interesante y un poco rebelde. Diría que preferiría resaltar el apoyo total a las tecnologías de la información y comunicación, con su máximo exponente hoy en día, Internet. Lo que ocurre es que si solo nos quedamos en Internet, no claro. vamos a innovar ni, ni a darnos cuenta de qué cosas podrían venir más adelante. Entonces creo que el camino tiene que estar abierto a cualquier nueva tecnología de la información y comunicación que aparezca. ¿Por qué creo que sí tenemos que proteger hoy en día Internet? Tenemos que resaltarlo. Muy fácil, porque si no lo hago, voy a ampliar una brecha digital y lo que voy a generar es una pobreza digital. Es decir, las personas que no van a estar conectadas, las personas que no conocen cómo acceder o cómo, cómo funcionan las tecnologías. Yo tengo padres ya de más de 70 años eh, y, y en las noches cuando los visito tengo que enseñarles a manejar su WhatsApp. Y aprendieron a enviar audios por, por WhatsApp. Pero claro, si ellos no lo hacen simplemente están desconectados. Eh, siempre hago una diferencia. Tengo un padre que es abogado, él tiene una computadora muy antigua, que yo le digo Lentium, no Pentium, e imprime en su impresora de cinta todavía ¿no? cambio a mi madre que es bibliotecóloga y especialista en ciencias de la información e ella tiene su supercomputadora porque hace unas super búsquedas en internet sobre todo cuando tiene que averiguar los finales de las novelas que ve pero eso es muy interesante porque yo no voy a obligar a mi padre a que cambie por una computadora mejor si esas no son sus necesidades internet es un tema de desarrollo la persona que no puede usar de ella que no conoce qué es lo que se viene que no puede ver los nuevos aplicativos simplemente comienza a alejarse me parece que fue León Trachtenberg que alguna vez publicó un artículo en el Comercio que decía así, me quedó esa frase. En el Perú, vivimos en el siglo XXI, los chicos estudian en colegios del siglo XX con una educación del siglo XIX. Y si nosotros no invertimos en Internet, en generar sistemas de accesibilidad, asequibles también, como bien lo ha hecho Len, con inclusión, lo que vamos a hacer es hacer que muchos pobladores, muchos individuos, muchos ciudadanos retrocedan y se estanquen en el tiempo porque el día de hoy todo es digital cuántas personas estudian a través de internet los temas de telemedicina nomás el hecho de poder ver una ecografía ¿no? como suscitaron hoy un caso en Tumbes yo conocí a este caso en Belice eh, uno puede ver la, la, la ecografía y a través del teléfono celular estar en contacto con 20 médicos y con eso que se hace, se ve si el embarazo está bien o es complicado y se reduce entonces la mortalidad del feto y también los problemas que pueda tener la mujer embarazada Personas con discapacidad que gracias a, a que están conectadas no tienen que estar yendo a, a, a su cita, porque a veces los familiares simplemente no pueden cargar a una persona que no puede caminar y estarla llevando ida y vuelta, pero gracias a la conexión pueden recibir sus terapias, puede contactarse con terapistas que están mucho más cerca. Y Entonces es un tema de desarrollo, no apuntar a internet es dejar gente de lado y no ofrecerle los servicios que ya se vienen. Si no, los millennials no estarían discutiendo esto, para los millennials esto es normal, y más bien el tema es, oye, el Estado debería darme los mismos servicios. Si yo compro en Internet, ¿por qué no puedo sacarme libremente por Internet? ¿no? Claro. Eh, y yo mismo lo imprimo y me lo enmico. Cosas así, porque esto ya se está volviendo normal. Entonces no podemos crear un desfase eh, cultural tampoco, como bien resaltó el ley, los pueblos indígenas, por ejemplo, eh, pueden utilizar las redes ahorita para turismo, para recibir visitas como la isla de, de Taquile o como la comunidad de Los Boras allá en, en Loreto, por ejemplo. no Gracias. Eh, dejando de lado la discusión sobre si el acceso a internet es, o se ha convertido de por sí en un derecho humano eh, yo en realidad quisiera trasladar al público una serie de inquietudes que, sobre las cuales aún no me formo una opinión completa eh, es cierto es innegable que Internet le ha permitido a todos los que tienen acceso a eso eh, una voz, o sea, eh, hacer plasmar una voz, plasmar una opinión, tener presencia, eh, plasmar en este universo su cultura, por ejemplo. Pero yo me pregunto si nosotros, los que estamos aquí, podemos decir que somos los ciudadanos de Internet, somos ciudadanos de Internet. Ciudadanos de Internet es decir, personas que son capaces de ejercer sus derechos en Internet. Yo personalmente creo que estamos en una etapa de transición. Los verdaderos ciudadanos de Internet, me pregunto si tendrán, siquiera se preguntarán, se harán las preguntas que nosotros nos hacemos. Me parece, ¿por qué? Porque el mundo del Internet, sobre todo eh, la manera en que nosotros la usamos, que es para acceder a información de todo tipo, ¿no? eh, cada vez es un espacio más hostil, cada vez más hostil. Es lo que yo veo, cada vez es más hostil. Empezando porque creo, y lo, es lo que yo percibo, cada vez es más difícil distinguir entre información de calidad mínimamente confiable e información de cualquier tipo, u, u otro tipo de información. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos en Internet, estamos hablando en primer lugar de una persona que debería ser capaz de eh, eh, encontrar ese sendero, ese camino en este amplio mundo medio oscuro, ¿no? sin ver vulnerados sus derechos eh, eh, de manera sucepticia. Es decir, cuando ingresamos a internet en este momento, Creo que todos asumimos un riesgo. La huella de Internet, la huella personal, todos mis datos, todo lo que voy dejando ahí, alguien los recopila. Y no sabemos bien cómo ni para qué, pero sabemos que definitivamente alguien los recopila. Entonces, a lo que voy es, creo que ser ciudadano de Internet y ser capaz de velar, o de por lo, por lo menos tener una idea del riesgo en que ponemos nuestros derechos, implica un nivel de comportamiento crítico que no estoy seguro que los que estamos acá somos capaces de eh, garantizar plenamente. Probablemente nuestros hijos, probablemente nuestros nietos, no lo sé pero nosotros estamos demasiado metidos o tenemos un pie demasiado profundamente anclado en el mundo offline. Esa es mi impresión. Gracias. Antes de pasar a las preguntas del, del, del público, quería digamos, hacer este en, en, en modo Twitter, así, o sea, muy rápido, 140 caracteres o menos quizás. ¿Cuál, en su opinión como panel, consideran que es el derecho fundamental más vulnerado en Internet en el Perú? Si podemos decir cuál es cada uno, y luego pasamos a una discusión con, con el público. ¿no? A ver, Marielí. A ver, yo creo que depende un montón de qué enfoque tengamos priorizado según nuestra experiencia o en donde estemos trabajando. Eh, o sea, minorías que no tienen acceso simplemente porque tienen un tema... O sea, genético, ¿no?, que no pueden ver, no pueden escuchar, o muchas cosas más, es algo que ni siquiera debería ser una opción. Pero digamos que, eh, por las cosas que yo he venido trabajando, te diría que el tema de inequidad de género que se sigue percibiendo en espacios como Internet, que en teoría debería de potenciar nuestros derechos y todo lo que venimos hablando, lamentablemente no, no es el 100%. O sea, se sigue viendo esta brecha digital. De Equidad, género género? Sería... Equidad okay. de género sería. Ok. Elaine… Eh, a ver, eh, un aspecto que para mí es muy relevante, ya lo he dicho, es la libertad de expresión online. Eh, quiero citar un informe de Freedom House del año pasado eh, que se aplicó a 65 países. Lamentablemente no estaba el Perú, eh, pero este informe en 65 países eh, incluía al 88% de la población de usuarios de Internet en el mundo. ¿Ya? Y establecía que el 62% de esta población vivía en países donde se había aplicado algún tipo de censura. Y los motivos de censura muchas veces se deben por críticas a la autoridad, por temas de conflicto, corrupción, movilización de causas públicas, asuntos LGTBI, por temas de minorías étnicas o religiosas. Entonces es una realidad que está presente en el mundo y con un alto porcentaje, lo cual es bastante preocupante. Pero hay un elemento que yo a mí sí me preocupa y quiero mencionarlo acá porque sin duda yo desde democracia digital y la vinculación con temas de gobernabilidad eh, me obliga a decirlo, es que hemos visto en el mundo esta tendencia por las fake news, por las noticias falsas que a veces se dan en internet y que esto está generando de alguna forma una corriente de la posverdad que muchos de ustedes habrán escuchado. Y es un aspecto que sin duda afecta también nuestra libertad de expresión en línea. en línea. ¿Por qué? Porque son las redes sociales una caja de resonancia, unas cámaras de eco que llevan este mensaje que muchas veces no es real y que genera ciertos comportamientos y conductas en los ciudadanos y en los individuos. Entonces estemos alertas, porque si esto lo hemos visto en sociedades en el mundo con un nivel de educación mejor, más elevado que el Perú, como es el caso del Reino Unido con el Brexit, como es el caso de Estados Unidos con la elección de Donald Trump, como es el caso incluso en Colombia con el plebiscito del año pasado, donde ciertos mensajes que están muy alineados a la realidad, pero que no son ciertos, sino que afectan directamente las emociones de los individuos, generan comportamientos y conductas y a su vez, conductas, perdón, y a su vez genera un impacto, un efecto en los resultados muchas veces electorales. Uh -huh. Se nos acerca el próximo año un proceso electoral importante en Perú, así que es algo que yo se los dejo simplemente para tenerlo en cuenta y conversarlo de repente en otras ocasiones, uh -huh. en otros espacios. Gracias. Carmen. Yo destaco dos derechos. ¿Ya? Hashtag derecho al desarrollo, uh -huh. hashtag protección de datos personales. Creo que el derecho al desarrollo... Ha sido ampliamente explicado en el panel y en el tema de la protección de datos personales. Nosotros mismos somos nuestros principales acusadores. Andamos poniendo un montón de información sin saber que eso nunca se borra y nadie sabe cómo va a ser tomado. ¿No? Hasta, hasta cuando caminamos por la calle aparece la cámara de seguridad y nosotros aparecemos por ahí y no sabemos que nos están filmando. Ahora cualquiera con un celular puede estar filmando, puede poner videos y no sabemos dónde está nuestra imagen, dónde están nuestros datos, nuestros rostros, nuestras huellas. ¿Cuál es el más vulnerado? Eh, bueno, creo que en realidad depende, como bien se dijo al inicio, eh, de, de, de cuál es la afectación del momento, es que podemos, podemos decirlo, coincido. Eh, el derecho a la libertad de expresión es un derecho vulnerado. El derecho al honor es un derecho vulnerado. La protección de los datos personales es un derecho vulnerado. La privacidad es un derecho vulnerado. El derecho a elegir también se convierte de pronto en un derecho vulnerado. Y la cosa va a ir creciendo. Retomando el tema, creo que la, eh, la hostilidad del mundo del Internet se plasma o se evidencia porque ahora buscamos cada vez más el anonimato. Buscamos cada vez más encriptar. Esa creo que es la balanza que buscamos ante este mundo hostil. Bueno, hemos mencionado equidad de género, libertad de expresión, derecho de desarrollo, protección de datos personales, derecho al honor... Y ahora nos gustaría un poco conversar con la audiencia desde el panel, ¿no? Y si, si tenemos algunas preguntas para ver Una, dos, tres, cuatro y cinco. Estamos cinco. A ver. ¿A quién? Uh -huh. ah, claro. Yo hasta el momento, sí. o tengo que repetir? Saludos al jalón de orejas. Sí. Sí, y el jalón de orejas además viene no solo por el tema, digamos, de saludo a la bandera de los derechos humanos en general, sino porque todos los puntos críticos que mencionan a cada exposición es aún mayor en esta población. Y, eh, digamos, Tomo todas las menciones como lo que sucede en nuestro mundo adulto. Este mundo en el que quizás Javier se pregunta, eh, los verdaderos ciudadanos digitales no, no se van a estar preguntando esto, lo van a estar ejerciendo y quizás nuestros hijos. esos son los niños, niñas adolescentes de ahora, nativos digitales, que tienen un uso absoluto en su vida de las nuevas tecnologías, por eso, de acuerdo contigo en superar el tema de Internet, o sea, ya acá lo fuerte a preguntarnos es la protección de estos derechos en el uso de las nuevas tecnologías, que en verdad la, lig la ligación con el uso en Internet es simultáneo, ¿no? inmediato. Eh, eso, nada más quería decir, ya que, antes que se vaya el hilo de la respuesta <risas> de qué derechos. ¿no? Como comentario, ¿quién más tenía levantar, A ver, acá hay otra pregunta, acá hay otra, y había una por acá. Sí, gracias. Estaba pensando cuál es uno de los derechos humanos y pensaba que de repente sería uno de los que se sabe que son vulnerados y no se dice. Pero estaba recordando de que el día de ayer, si me parece, se cumplía uno de los aniversarios de, eh, del descubrimiento o del uso de uno de los metales radioactivos, la radio, y que este, en Estados Unidos produjo eh, la muerte, por lo menos eh, se, se, hizo, eh, se hizo presente en ese entonces de cuatro personas que trabajaban en una fábrica y que usaban este elemento, la radio, ¿no? y que en ese entonces utilizaba la población, en algunos casos se pintaban los labios, se pintaban los dientes y que este, eran fosforescentes. Eso eh, sucedió esas personas, después de haber hecho una batalla legal, finalmente lograron de que a través del gobierno los indemnizaran y se logró de que a partir de ese entonces se indemnizara por este, cuando hubieran algún eh, daño este, laboral por el uso de algún producto dañino. Estaba pensando, hasta ahora no he escuchado eh, que alguien haya hecho alguna referencia sobre la salud respecto al, al uso de los equipos electrónicos que se usan, o ya sea en la construcción de diferentes equipos tecnológicos, o ya sea de las antenas, o todo el entorno digital que se construye. Eh, aparte de que cuando estábamos en las ponencias anteriores, cuando los expositores de, este, de Telefónica y otros, mencionaban que ellos tienen el interés efectivamente en que haya ganancia, en que no vayan a perder porque es el interés de una empresa, obviamente en un mercado ¿verdad? Eh, que eso es propio pregunto yo ¿es un derecho a la salud respecto a a la supervisión de que en cuanto a la construcción de equipos antenas eh, elementos que se puedan construir que sean dañinos para la salud eh, puede ser de que se hagan anotaciones o que se hagan dentro de una este, eh, como se suele hacer por ejemplo cuando se vende una cajetilla de cigarros cuando se vende un producto alcohólico, etcétera, que puede tener o puede ser dañino para la salud es dañino en algunos casos ahora, okay, es este, eh. Para, para acotar la pregunta, es entonces si es que. El tema de la salud, básicamente, en okay. toda la esfera de los temas digitales. A ver, ¿quién en el panel quiere responder la pregunta o las hacemos.? Gracias. Felicitar a los organizadores de este evento, este importante evento. Y simplemente estoy sacando una, una conclusión. Hay personas que piensan que el Internet puede ser negativo, que nos asusta y que la juventud puede malograrse. Tenemos que revisar nuestra conducta, tenemos que ser positivos para poder contribuir en el cambio y en el mejoramiento de nuestra sociedad. Pienso que una mayor transparencia ¿no? va a incrementar los valores de nuestra juventud y de nosotros que tenemos un derecho a vivir en libertad y ese derecho de vivir a libertad es justamente ser transparentes entonces eso va a beneficiar a nuestra sociedad no debemos tenerle miedo al internet lógicamente van a haber, como siempre existe en el mundo personas dedicadas a hacer el mal para eso están las seguridades y nuestra formación he escuchado con bastante atención la inquietud que tiene Opsitel y simplemente una pregunta con respecto a las personas con discapacidad. Y la pregunta sería, ¿cuánto está invirtiendo Opsitel y qué proyectos tiene actualmente para capacitar a las personas con discapacidad a fin de incluirlos ¿no? en nuestro mundo eh, productivo, de tal manera que realmente nuestros organismos, realicen una actividad efectiva para un segmento tan importante como es las personas con discapacidad, ya que ellos podrían quedarse al margen de todo. Gracias. Okay. Podemos responder la pregunta. ¿Quién quiere responder la pregunta sobre salud y Carmen? Ah, pero la, todas juntas entonces. Ok, dos preguntas más entonces y las responde todo el panel. Acá había una pregunta, acá Marta, allá había, allá había una... Muy buenas tardes, quería agradecer la exposición, han sido realmente muy buenas. Mi pregunta es si se ha analizado el nivel de protección de la información, es cierto que lo mencionaron, pero yo pienso que es un poco más delicado que eso, porque por ejemplo en Facebook se puede segmentar no solamente por edad, por zonas por padres que tienen hijos, padres que les gustan los dulces, sino también hasta relaciones conflictivas. Y eso, ¿quién lo va a definir? Precisamente porque se está leyendo la información del WhatsApp, la información de los mensajes, ¿hasta qué punto se está controlando eso o sencillamente se deja ahí? no? Muchas gracias. Gracias Oscar Robles, director de LACNIC. Quiero conocer su opinión respecto a eh, un, un tema que mencionaba un poco Oscar Montesuma, al principio, el tema de los derechos de autor. De alguna forma los derechos humanos se enfocan a la protección del individuo, los derechos que el individuo tiene. Sin embargo, eh, uno de los derechos humanos es la protección de la propiedad intelectual, la, la, la creación de las obras del individuo. Pero en algún momento... Estamos escuchando tratados de libre comercio negociados, como el TPP, como el TISA, donde se le da un hincapié muy fuerte a la protección de derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, no de las personas. Y resulta que esos derechos de corporaciones van atentando contra los derechos humanos, la libertad de expresión en redes sociales, el que no puedan usar logos de empresas, marcas, etc., eh, por atentar contra derechos de, de, corporativos. ¿no? Entonces… ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de esa, me parece, aberración de, de cómo derechos marcarios corporativos han llegado a ser, eh, a, a ser superiores a los derechos humanos? Pasamos antes... Pregunta, una última pregunta y después pasamos... Por... ¿Tienen registradas las preguntas? Porque yo he registrado algunas, pero no, no sé si es que ya las... A ver, acá atrás hay una pregunta más y luego seguimos, luego vemos, este Sí, buenas tardes. José Cayo del Diario Expreso, editor de Tecnología y Ciencia, y fundador también de AISO. Escuchamos mucho sobre derechos, pero ¿qué hay de los deberes? Y mi pregunta a la señorita de Hiperderecho, ¿le preocupa más a usted la igualdad de género o la ideología de género? Gracias. Una pregunta. Vamos, vamos a las respuestas. Sí, pero o sea, podemos hacer una segunda ronda de preguntas para luego para, para terminarlas, ¿ya? Sí. ¿Sí? Ya, una, bueno, una, una última. ¿Quién está atrás? Ok, con eso cerramos las preguntas para poder responderlas rápidamente, si no, no vamos a poder eh, terminar. Buenas aquí. tardes, gracias por la oportunidad. Soy Daniel Muñoz, eh, director de tecnología de la Asociación Civil Kipuyaksta, que vela por la inclusión de las personas con discapacidad en el Perú. Eh, quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta eh, respecto al impacto de los derechos humanos en las personas con discapacidad. Derechos humanos en línea, claro. Eh, dato. La ONU ha informado de que el 80% de las personas con discapacidad del Perú viven bajo el umbral de la pobreza. Hay muchas barreras a las cuales estas personas se enfrentan. La principal la podríamos considerar el acceso a la educación. Tanto es así que solamente el 11% de las personas con discapacidad del Perú tienen algún tipo de educación superior y solo el 15% de estas eh, tienen algún trabajo. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se relaciona esto con los derechos humanos en línea? <coughs> <Perdón. risa> Internet es una herramienta que puede facilitar mucho el acceso a la educación, ¿verdad? Eh, edu educación universitaria. También puede facilitar el acceso a teletrabajo para incluir a las personas con discapacidad y en realidad a cualquier persona en la sociedad de manera productiva. Si queremos que cambien a mejor estas cifras de alerta que la ONU nos ha in informado, eh, es de suponer que tenemos que promover que el Internet tenga la capacidad de potenciar el respeto a los derechos humanos de la población en general y de las personas con discapacidad en general, ¿no? Especialmente acceso a información y teletrabajo como para que se regle, ¿no? Porque a veces no está como... ¿Qué es el teletrabajo? ¿Existe? ¿Está arreglado? También es importante. Entonces, la pregunta es, expuesto esto, eh, el, hoy se ha hablado aquí de un posible nuevo viceministerio que vele eh, por los derechos digitales, ¿verdad?, y por el Internet en el Perú. La pregunta es, ¿este viceministerio garantiza o sus políticas se alinean con garantizar los derechos para este sector de la población? Porque recordemos que en Perú hay dos millones de personas con discapacidad. Gracias. Okay. Ahora pasamos Ahora, al, al... Quiero finalizar brevemente, sí. perdón. Hashtag Internet es inclusivo, o debería serlo. Ok. Bueno, pasemos al panel ahora para responder las distintas preguntas que se han, que se han hecho. Empezamos por Marilith, tú. Eh, a ver, eh, primero creo que agradezco ese jalón de orejas, porque <ríe> sí es importante y creo que si nos estaríamos omitiendo inconscientemente alguna otra población importante debería siempre decirse porque justamente hablar de derechos humanos es algo sumamente tan grande que siempre se nos va a escapar algo y está mal porque implica que no le estamos priorizando entonces, totalmente sí, mencioné la tercera edad también este, también me parece muy importante decir que no se tiene que tener miedo a internet como había mencionado el señor que tenemos derecho a vivir en libertad bueno, contestando a la pregunta directa que me hizo el señor por ahí atrás, eh, justamente es un panel de derechos humanos. Dentro de derechos humanos se está hablando del enfoque de igualdad de género. Eh, lo que preocupa, creo yo, a nivel general y a cualquier persona, es que no se pueda lograr una equidad de género a nivel social de día a día en Internet, porque todos tenemos, estamos protegidos por los derechos humanos, todos deberíamos tener las mismas oportunidades y Internet debería ser un medio para lograr estas oportunidades. A ver, rápidamente, tenemos varias, varias preguntas. Primero, eh, agradecer a nuestra amiga. Yo, como funcionaria pública, acepto tranquilamente dejarle de orejas y si tienes toda la razón. Lamento que tal vez el, el espacio. Eh, yo creo que el tema de derechos humanos eh, en la sociedad digital. Requiere de un espacio mucho más amplio porque tenemos muchas poblaciones vulnerables y cada vez van apareciendo nuevas. Yo podría también hablar de las personas con inanismo, etc. Eh, solo quiero destacar que eh, hace unos años en Uruguay se emitió el memorando de Montevideo en el cual se destaca la protección del derecho a la privacidad de los niños, niñas y adolescentes. Eh, se cuestiona mucho, por ejemplo, si papá o mamá podría o no abrir un Facebook, un perfil de Facebook para sus hijos menores de edad por más que ellos sean los tutores, ¿hasta qué punto pueden poner las fotos de los niños? Hay países como Inglaterra, por ejemplo, donde uno no puede colocar la foto de un niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque tienen temor que esto circule en la trata de niños. Entonces, eh, sí creo que es un tema que podríamos en algún momento tocarlo, eh, y seguramente Leán lo va a considerar más adelante dentro de, de sus da temas. Pa, ¿Para una conferencia entera de solamente derechos humanos eh, digitales? Sí, yo, yo, yo creo que sí. Bueno, en el tema de la salud en el tema de la salud, eh, digamos, no es el tema que precisamente veo CIPTEL, pero agradezco mucho que se toque este tema, porque algo que todas las entidades, sean públicas o privadas, tenemos que trabajar, es el tema de la salud, seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de este tema de seguridad y salud en el trabajo, todos los equipos son riesgosos. Incluso cualquier tipo de equipo de internet, incluso cualquier tipo de celular. El hecho de que se me caiga un celular, salga la batería o lo enchufe y puede haber un cortocircuito, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que trabajar también desde una gestión de riesgos. Hacer un mapa de cuáles son esos riesgos y qué tan severos son. Eh, un riesgo que de repente pueda tener una probabilidad pequeñísima de ocurrir, pero que si ocurre te causa la muerte. Entonces, es un riesgo demasiado alto. En el tema de antenas, eh, quienes han estado trabajando el tema de las antenas y la salud son el, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no CIPTEL, pero eh, con ellos estamos laborando a, en todas las regiones. Ellos organizan paneles y charlas sobre el tema de la salud y las antenas, sustentando algunos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de que al menos no habría un daño a la salud. Eh, o ha participado eh, con, en, en algunas de estas conferencias apoyando al Ministerio. Uh... Bueno, luego ya, ya comentado el tema de, de, de los equipos electrónicos. Yo creo que todo, todo es un riesgo, o sea, desde el microondas es un riesgo. Diría yo desde el carro, eh, que, que digamos, este, si no arreglo mi tubo de escape, así todo estoy, estoy generando contaminación. Pero sí sería ideal si pudiéramos de repente abrir un capítulo que tenga que ver esto con la gestión de riesgos eh, en el tema de la sociedad de la información, en la infraestructura. Eh, me hacían también una pregunta con relación a las personas eh, con, discap con discapacidad ¿Cuánto es lo que estaba invirtiendo Ociptel, me, me parece? ¿Sí? Eh, bueno, yo, yo agradezco la pregunta. Eh, voy a ser muy honesta que no podría darle yo un número en este momento porque mentiría o me lo inventaría. Eh, nosotros en Ociptel, a través de las oficinas desconcentradas en todo el país, desarrollamos dos temas prioritarios. Uno es el tema de la orientación a los ciudadanos y otro es el tema de la supervisión del buen funcionamiento y con buena calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. En el tema de las orientaciones, nosotros trabajamos a través de jornadas itinerantes y de charlas sobre los derechos de los usuarios y de los abonados sobre las telecomunicaciones. Aquí sí hemos un, hecho un trabajo bastante fuerte con CONADIS. Nosotros eh, dictamos charlas también a las personas con discapacidad, no solo CONADIS, también las OMAPED, las Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad, eh, sobre todo en Junín, en Cusco, se han coordinado con nosotros y estamos trabajando varias de estas charlas. La, la verdad, yo tendría que hacer un desagregado súper fino con relación a cuántas charlas hemos hecho, cuántas personas han acudido a cada charla, cuánto significa eso eh, en el presupuesto para poder otorgar la información. Es decir, nosotros tenemos una información global a nivel de gastos en jornadas, charlas que, que se hacen, pero no necesariamente disgregado ahí por el tema de personas con discapacidad. Y sí, eh, nuestro interés es seguir trabajando justamente por las personas con, con discapacidad desde las funciones que SUITEL pueda trabajar. Eh, nos comentaba también Daniel, eh, rápidamente, el, el tema de las personas con discapacidad. Yo le agradezco las estadísticas que me has brindado de del, del, las Naciones Unidas. Sería ideal también que podamos nosotros compararla con el Censo Nacional de Discapacidad que elaboró el Instituto Nacional de Estadística, aquí el, el INEI. Eh, es, es una encuesta del año 2012 publicada el año 2014 que ha sido la primera encuesta completa de personas con discapacidad que efectivamente arroja que hay un, cerca de un millón y medio de personas con discapacidad eso le doy muchas gracias a Dios porque muchas de las políticas para personas con discapacidad se han elaborado basadas en estadísticas que no existían entonces, si yo tengo estadísticas que no existían, no sé cuánta población es la que tengo que atender, ¿cómo voy a colocar mis recursos? ¿Cómo sé cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que invertir en mujeres con discapacidad, en hombres con discapacidad, en niños con discapacidad, niñas con discapacidad, en adolescentes? Eh, sí, eh, efectivamente sí reconozco que... Eh, es mucho más difícil el tema de educación a personas con discapacidad. No necesito tener la, la encuesta de INEI acá para saber que los resultados son bajos. ¿Y por qué? Eh, en Perú básicamente nos hemos basado en una educación especial, que ahora ya no es una educación especial, se supone que es una educación inclusiva, porque en los colegios, los colegios tienen que estar adaptados ahora para todas las personas con discapacidad. Salvo se trate de una discapacidad severa, recién va a una educación especial. ¿Pero qué es lo que estaba pasando? Que esta educación especial no contemplaba una escuela secundaria, contemplaba una educación primaria, básica y luego algunos trabajos de manualidades para que la persona con discapacidad pueda eh, vender algunos productos. Yo creo más bien que eh, la Sociedad de la Información otorga muchas oportunidades. Primero porque crea nuevos trabajos, por ejemplo, trabajo de diseño de página web, algo súper sencillo y bonito. ¿No? Eh, elaboración de afiches, Elabore, eh, fotografías, intercambio de, de, de documentación. Entonces, el teletrabajo creo que sí está, está... En el Perú tenemos ya una norma de teletrabajo, está reglamentada y creo que es una forma en la que podríamos estar invirtiendo para que las personas con discapacidad puedan incorporarse y ser y ser incluidas eh, en el tema laboral. Pero para eso también tenemos que identificar bien dónde están, cuál es su nivel educativo, qué tipo de labor también pueda desempeñar. Nosotros en Ocitel eh, queremos cumplir con nuestra cuota de personas con discapacidad laborando en la institución actualmente tenemos unas tres personas con discapacidad, yo trabajo con una de ellas, Vanessa Torsen, que es una abogada con ceguera, de la que he aprendido muchísimo, eh, pero algo que nos hemos encontrado es que cada vez que convocamos y mandamos la convocatoria de asociaciones de personas con discapacidad y al CONADIS, las personas con discapacidad no tienen el perfil. Entonces, ¿cómo hacemos de repente un ingeniero en telecomunicaciones si no encontramos una persona con discapacidad en telecomunicaciones? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo mucho más fino, con el Ministerio de Trabajo, no solo con Conadis, para poder saber, esta, esta es la línea base de las personas con discapacidad, esto es lo que demanda el mercado, entonces, ¿cuál es la brecha y qué tengo que hacer para colocarlos en un tiempo rápido en, en el mercado laboral? Javier. Gracias. Eh, a ver, tratando de, de, de plantear una, una idea que toque todos los puntos. Eh, cuando he hablado de ciudadanía en Internet eh, y me se refería a nuestros hijos o a nuestros nietos, eh, en realidad estaba diciendo que yo creo que el advenimiento de Internet de algún modo nos obliga a romper el paradigma según el cual el ciudadano es mayor de edad. El ciudadano es la persona que puede ejercer derechos, ¿correcto? Y, y, y obligaciones. Y nosotros estamos viendo que los niños y los adolescentes son mucho más afines a la Internet o al empleo de todas las herramientas que están ahí, nosotros entonces la pregunta es ¿cómo hacemos o cómo hace la, la sociedad para que los niños y los adolescentes sean ciudadanos de internet? se habla mucho del colegio, se habla mucho de la familia se habla mucho de los valores que se transmiten en estos dos espacios He discutido mucho con programadores, con profesionales del Internet, porque siempre ha sido una inquietud para mí poder tener una idea de esto. Las personas con las que he conversado me dicen que la ciudadanía de Internet no se va a alcanzar en el ámbito de la familia ni en el colegio, sino interpares, es decir, niños interactuando con niños y con adolescentes ¿no? y aprendiendo de sus errores. No hay otro modo, de acuerdo con las opiniones de estas personas con las que interactúo bastante para conocer, para dar una opinión. Pero es central desarrollar el espíritu crítico en las personas, desde pequeños. Solo desarrollando el espíritu crítico es que vamos a poder tener a personas, por defecto, ciudadanas. Ciudadanas en Internet. ¿Qué cosa es desarrollar el espíritu crítico? Pues transmitirles la idea de que no hay que tenerle miedo a la diversidad. Esencialmente. Una educación que nos dice que durante 3.000 años en el mundo solo ha habido esto y no hay más, es una educación que va a condenar a las personas que están sometidas a esa educación a ser vulnerables, no solo en el ámbito del Internet, sino en cualquier lugar. Entonces es clave una educación que desarrolle el espíritu crítico. Sea en donde sea que se dé este ducto. Y luego, para avanzar y para terminar, en el ámbito de, lo, de, de la protección de los derechos en general, ¿no? en, el ámbito, en el mundo del Internet. Creo que, en, digamos, me pregunto si realmente es posible, más allá de vulneraciones que se dan en ámbitos cerrados, como por ejemplo Facebook, ¿no? que es el gran matrix en el que nos movemos casi todos. ¿no? Eh, justo hoy, antes de, de, de, de entrar a esta sala, estaba revisando mis correos y justo me pasaron una sentencia, solamente he visto el, el, la sumilla, una sentencia de Austria, la corte ha obligado a Internet que elimine de todo su, de toda su plataforma mundial eh, un dis, discursos de odio predeterminados en contra de una persona en Austria interesante ¿no? esta, y esta persona no es cualquier persona esta persona es un es una mujer es, es una política del Partido Verde entonces también ahí ya estamos ya estamos tocando también un ámbito en donde quienes de algún modo trabajamos en el mundo de la libertad de expresión, consideramos que es un espacio en donde la, la, el límite de, de, de lo vetado es eh, muy, muy difícil establecer que es el mundo de la política, porque el discurso político es muy importante que sea, que tenga el máximo de, de, de, de diversidad ¿no? Eh, y que esa diversidad se garantice. Y luego un día estamos todos hiperprotegidos, ¿no? Nos, con, nos sentimos todos hiperprotegidos. Enciendo en mi computadora y solamente veo la cara de Anonymous, no que me sonríe y me dice, si no pagas tanto, no vas a volver a encontrar tus tu, tu datos nunca más. ¿No? Entonces, eh, creo que el ámbito del internet, en el tema de la protección de derechos, es, es, es un espacio en el que todavía tenemos que, que avanzar. Se, ¿Sean cuales sean estos derechos? Gracias. Bueno, este, este ha sido un panel fascinante, pero el tiempo ha sido muy corto. De hecho, vamos a tener tiempo para seguir discutiendo esto en los coffee breaks, en los, en los, en los cócteles que, que se vienen. Yo solamente me llevo como, como una gran conclusión del, del panel que que creo que internet y las nuevas tecnologías digitales son un gran potenciador de los derechos humanos no es un espacio que potencia este este nuevo espacio de interacción y que creo que no se puede entender en una al día de hoy no podemos entender eh, los derechos humanos solo con internet pero tampoco sin internet y lo curioso es que muchas veces en los, en, en los acercamientos que, que, que desde el ángulo profesional he tenido por encontrar qué trabajo vienen haciendo organizaciones de derechos humanos convencionales poco es lo que han podido encontrar ¿no? y quizás ahí falta un espacio para poder unir eh, estos estos ámbitos de investigación y de, y de activismo, porque existen sí muchas entidades especializadas en tecnología viendo derechos humanos, pero las que trabajan temas de derechos humanos transversales, no he encontrado muchas y sería bueno también que hagan su voz en este espacio digital. Eh, muchas gracias al panel, Javier, Carmen, Elaine, Marielí. Un aplauso por favor y gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a quienes han participado y también como moderador de este panel, Oscar Montezuma. Queremos reiterarle la invitación a todos ustedes para las 6 y 30 de la tarde en el primer nivel del hotel, al cóctel que se ofrece por este foro de gobernanza de Internet Perú, por supuesto que estamos realizando. Y mañana empezaremos con la mesa o el panel número 5, 8 y 30 de la mañana, hasta la una y treinta. Entonces, por favor, mañana también, ser puntuales, desde las 8 y treinta hasta la 1 y treinta tendremos paneles que se van a desarrollar, el panel 5, 6 y 7, y una clausura muy especial. Entonces, gracias nuevamente a todos, a los panelistas, a todos los participantes, y esperamos reencontrarnos en el cóctel a las 6 y 30 de la tarde, en el primer nivel del hotel. Gracias, muy buenas tardes. Sí, sí, sí. Todas las notas ahí. <ríe>